Carolina, Fulvio, Francia, todo el equipo de producción, gracias a todos, a la gente también que nos ve. Miren, eh, dándole seguimiento al ámbito nacional eh, de la República Dominicana, naturalmente, veo algunas conductas de algunos funcionarios salientes, algunos funcionarios entrantes, veo conductas de personas, de individuos y también de instituciones y entonces tengo que remontarme en, tratando de entender la sociedad dominicana, pero que tampoco es solamente la dominicana, sino que el, que el mundo ha actuado así quiero irme a la creación, ¿verdad? de la, de la República Dominicana como Estado como nación independiente. Y recordar a Juan Pablo Duarte y a los trinitarios que una vez, habiendo luchado por nuestro país, habiéndolo sacrificado todo por nuestro país, terminaron siendo traicionados por el propio país como nación, porque todos somos culpables de eso. Juan Pablo Duarte murió, el ideólogo de la, de la separación de Haití, eh, murió abandonado, Pobre, olvidado, tirado, como, como decimos en el campo, como un calizo viejo por allá por Venezuela, eh, rascándose las vestiduras, quizás, no sé, quizás arrepentido de, de haber eh, sacrificado todo por un pueblo tan ingrato como la República Dominicana. Igual sucedió con Sánchez, que aunque murió enfermo antes, pero le iba a tocar la misma. Eh, bueno, eh, Sánchez no, eh, Sánchez no. fue fusilado, Sino sí, Mella, que murió enfermo, le hubiese tocado lo mismo. Sánchez, que era más guapo, enfrentó y entonces... El único eh, que murió sí, como los héroes. Pagó la consecuencia de el el eso y de fue fusilado. Pero es el padre de la patria. Fíjense ustedes, fíjense ustedes qué, qué, eh, qué ironía. Uno de los padres de la patria que muere fusilado en terreno dominicano, en ya siendo libre, que no se sabe si éramos más libres antes que después. Pero bien, pero igual también le sucedió a Gregorio Luperón, el restaurador de la República Dominicana, que hubo prácticamente ya eh, en el ocaso de su vida, traerlo de pena, porque caramba, qué país que no, que, que, que, que no reconoce a sus hombres. ¿Tú, ¿Tú alguna vez has leído, leíste la de autodefensa que hizo Sánchez en ese tribunal militar que le No, no. Es interesantísimo. Plantea un tema nodal del derecho, principio de legalidad. Él Muy decía, bien. ¿por cuál ley me van a juzgar si la ley francesa ya no está en aplicación y la ley española todavía ha entrado en vigencia? Entonces aquí no hay ley para juzgar. Correcto, sí, pero se aprovecharon ahí no, claro, para, para fusilarlos porque representaba eh, los intereses eh, eh, de la libertad y a, y a ese grupo no le convenía. Le voy a conseguir esa defensa. Interesante. Pero igual le sucedió a los expedicionarios que vinieron aquí a liberarnos de la tiranía de Trujillo en 1959. Los mataron a todos. A todos. Algunos se, se internaron en las montañas. ¿Y quiénes los chivatearon, como decimos en el campo? La propia gente. Los campesinos que lo alcanzaban a ver, decían, míralo ahí los... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Los comunistas. Míralo ahí donde andan. Y llamaban a la... A... El mismo pueblo dominicano, que a veces no entiende los procesos. Fruto de su ignorancia. Pero igual sucedió también con aquellos que mataron a Trujillo. Y cuando lo mataron... Eh, que salieron eh, a esconderse, era la propia gente cuando lo veía llegar a los sitios a acobacharse, a, a, a esconderse, era la propia gente que llamaba a las autoridades, miren, dan aquí, miren, dan aquí, es histórica eh, eh, eh, ese esa accionar de la República Dominicana, pero igual sucedió con los constitucionalistas, ¿cómo murió Camaño? Luego de, de, de una gesta tan heroica de 1965, ¿cómo mueren? Lamentablemente. Eh, quisiera uno decir que, que bien que se hizo todo esto, pero qué mal que esos hombres murieran en la condición que murieron, lamentablemente. ¿Y por qué digo esto? Porque la corrupción, lamentablemente, no se va a acabar hasta que nosotros no comencemos desde cero a formar una sociedad diferente. ¿Por qué yo hago eh, eh, esta parte histórica? ¿Por qué hablo de esto? Porque hace unos días. Un ciudadano de San Francisco de Macorís Supuestamente un hermano Cometió un robo Y lo van y lo buscan a él Oye esto Francis Van y buscan al hermano del supuesto ladrón Se lo llevan preso Lo llevan al cuartel Ellos me llaman Yo voy en representación de él Y justamente los querellantes Van y dicen No, no, no, ese muchacho nosotros no lo conocemos Nosotros no, no, no tenemos nada que ver con esa persona pero la policía, o él, el, el, el teniente encargado de esa parte, dice que no, que como quiera lo van a dejar ahí para investigación. Me van a acusar el término, pero ¿qué investigación del diablo que ese hombre está hablando? No pueden ni siquiera iniciar. Pero ¿cómo es posible la, ni, que habiendo nada. un orden constitucional, habiendo leyes, usted diga que esa persona que usted fue y lo buscó de manera ilegal, porque usted no tenía una orden para arrestarlo, fue y lo buscaron. Eh, eh, eh, a, a su zona se lo llevaron preso sin una orden lo trancan en un cuartel lo trancan en un cuartel y qué pena verdad eh, y van los creyentes y dicen no no no esa no es la persona contra quien estamos creyendo pero hay que dejarlo ahí por investigación pero qué investigación de qué y entonces en ese ambiente, yo estudiando la conducta del policía, digo, ah, pero él lo que quiere es imponer su poder, hacerle sentir a todo el que está aquí, que él es el que manda, y lo va a lograr, porque al fin y al cabo son los que tienen el control ahí. El responsable de eso es el Ministerio Público. Claro, pero no había nadie en el Ministerio Público en ese momento, no había quien quejarse, y tú también, ah, pero entonces llega el toque de queda, y ya vamos a salir para la calle, y, y, el, y, la, y el ciudadano, como decimos en el campo, se chupó 24 horas preso. En lo que el caso está resuelto, 24 horas preso, se pudo buscar una enfermedad ahí, pudo haberse armado un libro ahí, que le metieran un fuetazo, como se dice, con una persona inocente que no sabe lo que está pasando. Pero el dominicano entiende que es una... que, ah, mira, es fulano que viene del, del gobierno y va a cambiar todo. No, es en la estructura de la sociedad en la que tenemos que cambiar desde cero, comenzar a formar una sociedad desde ahora. Por eso te van a ver que en el 2024 y en el 2028 ya los políticos que van a dirigir van a ser otros. ¿Saben por qué? Porque ya los niños comienzan a comprender cuando el semáforo está rojo y que no se deben pasar. Mis, mis, mis niñas me lo advierten. Me dicen, papi, está rojo. Yo no me voy en rojo. Pero ya me lo advierten. Me dicen, papi, está rojo el semáforo. Por si acaso. Porque esa es una sociedad que se está formando de manera diferente a como nos formaron a nosotros. Y para concluir, ojalá nosotros podamos Podamos comenzar desde ahora a construir esa sociedad Para que en 18 años, en 20 años Podamos decir que somos una República Dominicana diferente Y culmino, y esto es parte de eso también Con esta eh, publicación que hizo Carlos Pimentel De Participación Ciudadana Que él va a ser el encargado de transparencia, ética Compras y contrataciones Me pareció algo extraño que un abogado y más una persona de, de la categoría de Carlos Pimentel saltara con este disparate que ustedes van a ver ahora. Israel, lo tenemos ahí. La foto de Carlos Pimentel. Que él dice que el gobierno, ojo, desmontemos las pasiones políticas para poder entender. Que el gobierno debe detener todas las contrataciones durante el periodo de transición. Y yo quiero preguntarle a Carlos Pimentel si es que no ha leído la Constitución de la República. Porque nosotros no podemos actuar en función de, de, de, violación, de violación a la propia Constitución de la República. Una cosa es que sea prudente Que ellos dejen de hacer algún tipo de contrataciones Yo estoy de acuerdo con eso Con lo que vaya a, a implicar al, al, nuevo, al nuevo gobierno Pero tú no puedes paralizar el Estado ¿Por qué? Ponme la, el artículo ahí de la Constitución que mandé Porque es la propia Constitución Que establece el artículo 126 Que dice que el Presidente Y el Vicepresidente de la República Elegidos en los comicios Generales Presentarán juramento a sus cargos El día 16 de agosto Siguiente a su elección, fecha, ojo ahí, fecha en que termina el periodo de las autoridades salientes, es decir, que el presidente de la república sale constitucionalmente de su eh, eh, oficio el día 16 de agosto a las 10 de la mañana. Todavía el día antes, él puede estar emitiendo decretos. Que a usted no le guste el decreto, eso es otra cosa. Que usted pueda cambiar ese decreto una vez que usted sea gobierno, eso también es otra cosa. Que sea ético, alguna cosa que hace, eso es otra cosa. Pero es legal. El presidente no puede irse y abandonar el Estado. No se pueden dejar de hacer contrataciones. Ahora bien, lo que sí tienen que hacerse es de manera legal, legal, esas contrataciones. Pero usted no puede venir con ese eh, populismo parar todas las contrataciones, por Dios Carlos, no podemos comenzar de esa manera Y también Un consejo a la ministra eh, Próxima ministra de la juventud, Kimberly Taveras Que dijo una cosa Y entonces después otra, es que no podemos Jugar con la gente, dijo que En el, en el premio de la juventud eh, se gastaban 100 millones de pesos Y que ella lo iba a hacer con 3 Pero va, se reúne con la ministra actual de la juventud Y resulta que lo que se gasta son 5 millones de pesos 5.6 millones de pesos O 6 puntos eh, 5 puntos y algo 5. millones 6. de pesos Caramba, no podemos estar Con ese dime y direte En los medios de comunicación que últimamente se han prestado Para publicar todo Sin investigar nada Entonces no, nosotros no podemos estar confundiendo a La sociedad, Kimberly Deberías explicarle a la sociedad lo de los 100 millones y ahora lo de los 5. Claro. Estás en la obligación porque tú eres una, vas, a, vas a ser una funcionaria pública y no se puede estar hablando por boca de ganso. Bueno. Deberíamos tener un poquitico más de responsabilidad al momento de emitir algún tipo de opinión o declaración más cuando usted es funcionario público. Vamos a cargarle eso a la cuenta de la hipérbole dominicana, que los dominicanos son muy hiperbólicos. Ahí, eso, había más gente que el caray. Y cuando tú vas eran dos o tres. Sí, sí. <risa> el dominicano. O, era o cuando tú vas, dice, no, había muchísima gente. Sí. Y cuando tú entras, bueno, pero es que están trabajando realmente. <risa>